Hoy eh, nosotros, quien les hablo fue invitado, y me imagino que muchos medios de comunicación, eh, el sector empresarial, el sector comercial, todas las autoridades de la provincia de Duarte y el municipio Cabecera San Francisco de Macorís, a una actividad que va a ser eh, la gobernación de Duarte, provincial de Duarte, encabezada por su gobernadora Xiomara Cortés y el ministro Chubasque. Es eh, una actividad donde se va a dar a conocer el plan Mi País Seguro. Yo voy a las 4 de la tarde, a la convocatoria, estaremos por allá eh, para ver de una vez por todas cuáles son eh, esas soluciones. Tengo que decir que el ministro y, y varios viceministros han estado muy activos en la provincia de Duarte y específicamente en San Francisco de Macorís, haciendo un levantamiento, chequeando, incluso yo diría haciendo un, un trabajo de investigación, eh, ¿cómo se dice? ¿El tipo FBI. Eh, ¿Cómo se dice? Secreta Sí Una investigación secreta Con las autoridades Viendo Los barrios vulnerables Y yo estoy confiado Oigan bien Quien les habla Roberto Neris Está confiado De que en el día de hoy Van a dar a conocer el plan Y que El 14 Hoy es 14 ¿Verdad? Mañana 15 Debería de ser hoy Que lo pongan en ejecución El plan Y que San Francisco de Macorís la provincia de Duarte se ha intervenida por las autoridades con un plan agresivo en contra de la delincuencia con un plan agresivo en contra de la delincuencia esas son mis expectativas en el día de hoy en la actividad que me invitó la gobernadora también el ministro Chubasque de Policía, sobre la delincuencia en la provincia de Duarte que prácticamente Muchos dicen que es percepción, otros que es realidad, pero en lo que la chava va y viene, estamos en un círculo vicioso con el tema de la delincuencia, que las pasadas administraciones, es decir, los pasados presidentes y ministros de interior y policía, siempre han prometido y vuelven a lo mismo. Una fluctuación de que cuando se activan estos planes, yo recuerdo aquella vez Franklin Almeida, no sé si ustedes recuerdan, se hizo una inversión millonaria entre Harley Davidson, motocicletas, eh, gas pimienta, eh, también unos alcoholímetros para en ese entonces eh, la ME, hoy dije Set. Y todo eso en su momento fue efectivo. En su momento fue efectivo. Y la delincuencia bajó. Hay que decirlo. Pero automáticamente pasaron un año, dos años. No se le dio seguimiento y eso volvió la delincuencia otra vez. Entonces, yo soy de lo que digo, que la delincuencia se presenta y crece en países desarrollados, igual que el narcotráfico, que es parte de, ¿no? de, de, de, de ese renglón delictivo de la sociedad. Eso es normal, los países que van en desarrollo y la República Dominicana aún con todos los actos de corrupción, con el narcotráfico, con la delincuencia, va en un franco desarrollo. Independientemente de, de, de, del presidente que esté y del partido que esté, la República Dominicana, su desarrollo, no lo detiene. ¿Saben por qué? Porque sus hombres y mujeres se han ido capacitando. Miren, usted no se imagina la cantidad de dominicanos que tienen maestría, están en puestos clave, trabajan para empresas multinacionales. Y aún la gran cantidad de jóvenes que se ha ido, ese escape de cerebro, se han ido a otros países. Tenemos actriz, tenemos ingenieros tenemos médicos, tenemos abogados, tenemos mercadólogos, tenemos talentos en la música, en la televisión. Miren, entonces eso ha ayudado que República Dominicana... ¿Mm? esté en el bottom line, dicen los norteamericanos, o sea, en la línea del desarrollo. A pesar de todo y de, las, de, la, de los márgenes de, del hueco que hay de diferencias sociales, pero ¿qué pasa? En los países desarrollados están las diferencias sociales. porque muchas veces, es verdad, el Estado, el Estado, porque el Estado está para eso, o sea, el gobierno está para eso, y el Estado también, para preservar nuestra identidad, nuestros valores, nuestros derechos, para procurar administrar nuestros recursos para el bienestar de la mayoría. Pero en los países desarrollados hay también un, un, una diferencia social marcada. Por ejemplo, Estados Unidos. Usted va a Estados Unidos y tú ves gente que no tiene dónde dormir, ni dónde comer. Por ejemplo, ahora mismo en el Estado de Nueva York que de hecho, y ahí eh, eh, eh, encadeno al presidente Luis Abinader una promesa de campaña con el ex eh, alcalde y también parte eh, ex fiscal de Nueva York, Rufus Giuliani, que lo trajo a una conferencia aquí a República Dominicana y que supuestamente él lo iba a ayudar a asesorar, para marcar el territorio y ganarse el respeto, como lo hizo en los años 90 en Nueva York. O sea, Nueva York, el alto Manhattan, era tierra de nadie a finales de los 80 a los 90, tierra de nadie, peor que aquí, para los que no conocen un poquito de historia. ¿eh? Nueva York, principalmente de, de Harlem, de la 130 hasta la 200, que está Washington Heights, eso era tierra de nadie, el narcotráfico, los atracos, los asesinatos, tierra de nadie. ¿Y qué hizo Giuliani cuando fue alcalde? Bueno, puso un destacamento policial, enfrentó desde cuando era fiscal del distrito de Nueva York, enfrentó a las mafias, enfrentó a la delincuencia y Nueva York se controló a tal punto que llegó a ser una de las ciudades más seguras del mundo, a Luis Abinader, es hora de traer ese hombre para acá, independientemente de su tinta y su cosa, que es verdad, <risa> y, y, y de sus simpatías políticas, pero el tipo resolvió en Nueva York. Entonces aquí, hoy con esta actividad del Ministerio de Interior y Policía, Chubasque, yo tengo la esperanza, nunca se puede perder, y ojalá den el clavo, pero que ojalá den el clavo y que haya una continuidad, de esas estrategias que se van a, a implementar independientemente del gobierno que esté. Que eso es lo que nos ha hecho falta a nosotros. Que cada ministro que viene, cada gobierno que viene, viene con un plan diferente a enfrentar la, delincu la delincuencia. Entonces la delincuencia hace así, desde que se descuida, vuelve y sube. Porque los delincuentes, eh, eh, eh, siempre van a existir los delincuentes. Lamentablemente no todo el mundo tiene la capacidad de entender que estudiando, trabajando, claro, un camino largo, angosto es eh, difícil, es eh, duro, es eh, duro, pero al final es muy satisfactorio. Entonces, esa es mi esperanza con lo que tenemos hoy en la provincia de Duarte, en el municipio de Cabecera San Francisco de Majorís, con el, este lanzamiento de este plan, yo voy con muchas esperanzas, vamos a ver, vamos también los ciudadanos a contribuir Señor presidente, yo creo que este momento que usted le dé una llamadita a, a Rudolf, Rudolf Giuliani, ex alcalde de la ciudad de Nueva York, ex fiscal del distrito de Nueva York, sería bueno que le dé una llamadita para que nos ayude. Porque no sé si es percepción o realidad, pero la, la realidad que yo he visto y que he convivido es que la delincuencia está en el tope, en el tope. Y lo dijo el mismo ministro. En una de sus visitas, la provincia de Duarte y San Francisco de Macorís es una de las provincias, uno de los municipios con una tasa más alta de delincuencia. Esperemos en Dios que a partir de hoy, de hoy a las 4 de la tarde, cuando se termine la actividad, se ponga en marcha este plan. Pero que se ponga en marcha por el resto de los tres años o de los siete años que le faltan a este gobierno. Y que el que venga sea él mismo o otro, continúe con ese plan piloto que está haciendo el ministro de Interior y Policía. Las esperanzas nunca se pierden.